Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, bienvenido de nuevo. Al programa Tomando Mate, Retomando Vida Y hoy tenemos de nuevo a Citlali. Hola. ¿Qué tal Citli? ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenas tardes ah, Un Qué besito bien. corazón bien. ¡Qué bien. bien! De nuevo en este programa y con espectaculares preguntas que nos mandan aquí Así es. Nuestros seguidores, aquellos que nos ven jueves tras jueves en YouTube En nuestro canal de Manifestación Mística Y bueno, antes de comenzar con las preguntas Quería dar dos anuncios que los anoté aquí para no olvidarme el primer anuncio es que el próximo martes 6 de marzo en el programa 3 eh, más por amor a Venezuela estaremos conversando con Marisa Pérez Socorro sobre la alquimia y la mujer. Eh, este programa de radio se emite por www.positivoestremoradio.com y eso será el martes a las 8 de la mañana hora México, 9 de la mañana, de la mañana hora Miami. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ahí nos vamos a dar esa entrevista y qué, qué bonito, qué lindo que este mensaje se difunda y podamos llegar a todos los rincones. Y también quiero invitar a toda la gente que pueda llegar a, a venir aquí a Tamaulipas, a, a México, porque el 23 de marzo, viernes 23 de marzo, vamos a recibir la primavera en la Biófera del Cielo. Ahí nos vamos a reunir eh, a las 10 de la mañana en la plaza del municipio de Gómez Farías están todos invitados. La donación es voluntaria, ¿sí? así que vamos a pasar dos días extraordinarios. Vamos a subir al Ejido eh, San José, eh, son como dos horas, una 4x4. En una belleza natural maravillosa, fascinante, muy poco conocida. ¿eh? ¿Tú subiste yo arriba? No he ido, ¿No? ¿Vas no he ido. a huir este año? Sí, ¿Sí? Quiero, claro oh, Bueno, esperemos que <ríe> se dé citlalia. Y ustedes, aquellos que puedan venir a, a, a Gómez Farías el viernes a las 10 de la mañana, los esperamos en la plaza eh, y subimos al ejido San José y ahí nos vamos a pasar dos noches, tres días en un lugar que es paradisíaco no por nada se llama el cielo, el cielo. así es uh -huh. bueno, estas dos cositas entonces, sí uh -huh. quería promocionar, quería compartirles a ustedes y ahora sí entremos de lleno al programa y veamos las preguntas que nos mandan, que creo que son bastantes, ¿eh? y son fascinantes. Bueno, aquí tenemos a Antonio Aldama, dice sí Maestro, molestándolo, del Estado de México, Whisky Luca, su uh -huh. casa, Maestro, sobre la fe. ¿Me puede dar una explicación sobre este tema un poco confuso? Ya que todo el tiempo estuve engañado por el clero Por favor Ah caray, bueno <ríe> Se dio cuenta que estuvo engañado por el clero <ríe> Y eso no es poco decir Un matecito sí, sí. La fe Palabra tan repetida, tan sonada Y tan importante dentro del avance espiritual En términos religiosos Nosotros entendemos por fe ¿Qué exactamente, Citlín? En términos religiosos En Entendemos por fe creer en Dios Exacto Creemos que con solo creer Así obtenemos la fe y así nos salvamos ¿No es así? Sin embargo cuando Jesús curaba, cuando Jesús sanaba La gente se acercaba y le decía Maestro, yo tengo fe, yo creo en ti Cúrame por favor de esta lepra, de este, eh, de este problema físico, de esta enfermedad Y Jesús le decía no, no, no, tú no tienes fe ¿Por qué? Porque fe no es creer Porque fe no es De alguna manera sentir que Me va a salvar la divinidad Y con eso ya estoy salvo No, fe se traduce por méritos Por esfuerzo personal Por trabajo en dirección hacia la luz Por Dharma Eso es fe realmente entonces si tenemos méritos si tenemos riqueza espiritual porque hemos trabajado y, es, y nos esforzamos en ser cada día mejores y en hacer de este mundo algo muy superior a, a aquello con lo que nos encontramos entonces estamos acumulando fe méritos, riqueza espiritual y es así entonces como realmente podemos trascender podemos superarnos y podemos avanzar hasta alcanzar por supuesto, ese estado de conciencia superior que el mismo Cristo pregonaba y dio como ejemplo. ¿Sí? ¿Respondió la pregunta? Perfecto. Muy bien, excelente. Sigamos a la próxima. Gian 19 Full. Hola, Maestro Diego. Soy nuevo en el canal. Me llamo Gianini. Llegué al canal por búsqueda de los crop circles. Ajá. En fin, quería preguntarle algo y espero me pueda contestar algún día y son déjame decirte antes que empiece con las preguntas ese programa de Crop Circle, increíble ¿eh? tiene como 90.000 visualizaciones es el programa más visto bueno, si ustedes tienen oportunidad tanto el de Crop Circle como el de Santo Tomás son los más vistos y los, invitados, y los invitamos a todos que vean esos programas sin embargo, en lo particular a mí me gusta muchísimo las escandalosas palabras de Jesús, parte 1 y parte 2 ¿eh? <risa> Veanlo, no se lo pierden no se lo pierdan, al igual que, bueno, cuando hablamos del taoísmo, otro también maravilloso programa. Pero bueno, eso, esos son mis gustos. Ahí ustedes me dirán qué les, qué les parece esos programas que tenemos y cuáles les gustan más, ¿sí? Y a ver qué nos dice este amigo. Ok, la primera pregunta que hace dice, ¿los cambios climáticos son consecuencia de la destrucción del hombre al planeta? ¿O okay. se dice que es normal porque en el espacio pasó el planeta X y eso genera que haya estos cambios. Muy bien. No, no es así. Eh, todo este cambio climático, todo este cambio que nosotros estamos teniendo a nivel planetario es un cambio que el planeta está realizando para poder acceder poco a poco a la cuarta dimensión. Se va a tardar. No crean que esto va a suceder de la noche a la mañana. Pero eso ya ha comenzado. Y eso es todo un proceso que genera un montón de transformaciones, de cambios, de sismo, de movimientos en el planeta, tanto naturales como también eh, biológicos, porque también nosotros estamos teniendo cambios ¿no? genéticos, mutaciones, etc. Y claro, existe una fuerza que se resiste a todo ello. ¿sí? Esa fuerza que se resiste quiere evitar que el planeta entre a esa cuarta dimensión pero no, lo va, no van a poder detener esa, esa entrada a la cuarta dimensión esa evolución y ese despertar de, de, de los seres humanos por ende también de elevar la vibración del planeta sí no, no tiene que ver con el planeta X no. No, tiene nada. no digo que no exista simplemente digo que no tiene nada que ver con el planeta X lo que le está sucediendo a nuestra amada tierra sí ¿qué más? Y otra pregunta, uh -huh. estando en pareja, a una parte le interesa evolucionar y a la otra no. ¿Qué tanto afectaría en la parte que sí quiere evolucionar? Saludos. Bueno, yo hice una anotación aquí para esta pregunta, ¿sí? Porque la respuesta es contundente y esto lo saqué de la meditación 5 de la gran obra. Uh -huh. Si sabes cuál es la claro. gran obra, tenés, ¿no? sí. si saben ustedes, amigos, cuál es el libro de la gran obra, por favor... No dejen de obtener el PDF o no dejen de tener el libro porque es maravilloso, excepcional. Para nosotros es prácticamente la Biblia ese libro. Y dice la gran obra de Grisot de Gibri en la meditación 5. Si has escogido mal, arroja una última mirada sobre este misterio que no te está destinado, llena tus ojos con su claridad y cierra este libro. Puedes abandonar la vía del absoluto, al que no llegarás nunca. Desciende a los infiernos, desgraciado. Oh, contundente, durísimo, ¿eh? Con el ser inútil que has atado a tu carne, con la cáscara vacía que arrastras contigo y entra en la vía de la mediocridad, que es ahora tuya y de la que nunca deberías de haber salido. Oh. Yo creo que eso responde, Ay, dice, ¿no? <risa> Realmente no se puede avanzar, si, amigos, no se puede avanzar si tenemos como pareja a alguien que no le interesa lo espiritual. Sería una carga. Okay. Sí, por supuesto. Como hay siempre un intercambio energético muy poderoso entre todas las personas, pero principalmente entre aquellas que tienen una relación de pareja, fundamentalmente también sexual. Si una persona está avanzando, entonces la otra, que sigue una vida total y absolutamente mundana, no tiene por qué ser mala persona. Simplemente no le interesa lo espiritual, no va a dejar, no va a permitir que la otra persona pueda despertar facultades superiores. Ambas o ambos se tienen que potenciar ¿sí? para poder avanzar. Y si no tenemos una pareja espiritual lo hacemos solo o lo hacemos con un grupo Perfecto. pero atar a nuestra carne ¿sí? una cáscara vacía así como le llama, un inútil que hace, el ser inútil que has atado a tu carne ¿sí? la cáscara vacía como lo dice la gran obra no tiene sentido, no hay oportunidad yo sé que puede ser muy doloroso hay muchas personas que están sumamente interesadas y, y trabajan en lo espiritual de forma contundente pero tienen una pareja que la han obtenido tal vez de forma posterior o anterior ¿Entonces es mentira que al paraíso se entra en pareja? No, no, no eso, eso tiene que ver con eh, el trabajo individual Ahora, si tenemos una pareja que eh, potencia nuestro avance y nuestro crecimiento todo se torna mucho más fácil, es más simple ¿Sí? Sí. Y si lo hacemos en grupo, o sea, ampliamos eso mucho más que una pareja, entonces, con mayor razón. ¿sí? Hay muchas más oportunidades, mientras más somos es mucho mejor. Pero principalmente la pareja que nosotros tenemos, aquella con la que tenemos un vínculo y una relación a todos los niveles, esa persona también debe de estar trabajando internamente. Si no es así, bueno, realmente... Eh, nosotros vamos a notar que no avanzamos vamos a notar que los logros que, que tenemos de repente cuando convivimos y compartimos con nuestra pareja para abajo todo ¿sí? así es, eso ha pasado y hasta que terminamos cediendo porque lo denso tiene mucho más fuerza en este mundo 3 a 1 la densidad y la oscuridad es mucho más poderosa 3 a 1 entonces si tengo al lado mío una persona que no tiene por qué ser mala, pero que su atención está en las cosas materiales en las cosas del mundo entonces no voy a poder despegar va a estar muy difícil ¿sí? bueno, vale. seguimos entonces con, con las preguntas ¿Mm? bueno, Ricardo García de Exitosamente pregunta hola Diego, felicidades por tu canal me parece increíble ojalá ah, pudieras responderme las siguientes preguntas él te hace cinco preguntas. Cinco preguntas, La Perfecto. primera dice, ¿cuál es la verdad tras el holocausto? Muy bien. Holocausto. La palabra holocausto viene del griego que significa holos es todo y causto es quemar. ¿Sí? Y holocausto se utilizó esa palabra o ese, esa definición y ese término en el Antiguo Testamento y tenía que ver con los sacrificios que se le brindaban y se le daban a Jehová. ¿Sí? entonces la verdad detrás del holocausto es que fue todo un sacrificio ahora, no solamente fueron judíos no, para nada ellos quisieron la exclusividad del holocausto porque luego les sirvió para justificar muchísimas acciones muchísimas acciones que de las cuales todavía siguen realizando y que son muy dolorosas principalmente para el pueblo palestino ¿sí? Eh, y... Bueno, ahí habían gitanos, habían católicos, había comunistas, había homosexuales, había eh, enfermos Había de todo en, esas, eh, en esos campos de concentración ¿sí? Y esos holocaustos hoy en día todavía continúan Hoy tenemos por ejemplo el holocausto de los Rohingyas ¿sí? Allá en, en Oriente Es terrible, se está produciendo un verdadero genocidio tenemos el holocausto aquí en México ¿Sí? miles y miles ¿qué digo? miles, cientos de miles de personas están muriendo año con año y continuamos con esos holocaustos pero no, cuando hablamos de holocausto solo nos referimos entonces a ese sacrificio que se hizo eh, previo a la segunda guerra mundial ¿sí? no, se sigue haciendo y toda esta violencia todo esto, sí se le agrega el elemento ritualístico entonces significa que se está ofrendando a todo ese dolor y ese sufrimiento a ciertas entidades ¿no? a estos arcontes y bueno, ¿por qué se hizo eso de manera previa? esto es un tema muy largo ¿sí? yo creo que tienen más preguntas sí. referentes a esto, pero es un tema muy largo y tiene que ver y, y realmente yo esto bueno, tengo muchos años trabajando y conociendo cómo se desenvolvió todo eso de la Segunda Guerra Mundial y las, los, ar, eh, los arcontes, las entidades del Bajo Astral inspiraron ¿sí? a los primeros eh, esotéricos o a los primeros ocultistas de aquella época en el cual hubo un despertar porque la, el planeta ya comenzó a vibrar de forma diferente entonces los términos espirituales comenzaron a tener un auge a fines de 1800 Sí, o a partir del año eh, del siglo de 1800 no siglo 19 dieci... exacto eh, a partir de ese momento comenzaron los primeros ocultistas por este cambio vibracional pero claro empezaron estas entidades del bajo astral a influir sobre estos ocultistas ¿sí? estos ocultistas entre ellos eh, Dietrich Eckart ¿no? que fue el titiritero de Hitler ¿eh? O el que realmente lo reconoció, lo vio, lo señaló y lo preparó para que fuese quien, quien llegó a ser luego eh, Estos ocultistas luego eh, fueron influenciados por estos, estas entidades, estos demonios Porque los demonios sabían que tenían que estar fuertes para todo este cambio que se estaba produciendo en el planeta ¿Sí? Y ese cambio que, que se estaba produciendo lo querían detener de forma definitiva, creando un régimen a nivel mundial ¿sí? de opresión, de esclavitud, de supremacía. ¿Sí? No lo pudieron lograr. Fue un fracaso, afortunadamente. Sin embargo, bueno, recibieron mucha fuerza estas entidades. ¿sí? Ahora déjame decirte, detrás. De aquellas sociedades secretas y ocultistas están los llamados sionistas. Los sionistas no tienen que ser únicamente judíos. Hay sionistas cristianos, hay, hay sionistas islámicos, hay sionistas eh, en todas las religiones. Y son aquellos que sirven a estas entidades del bajo astral. En Sion, en el monte de Sion, hay una ciudad intraterrena que viven estas entidades eh, regresivas y que gobiernan el mundo y hay otras ciudades intraterrenas en diferentes partes del mundo que bueno eh, son este tipo de entidades de bajo astral y ellas quieren detener total y absolutamente la evolución del planeta pero no lo van a lograr, no lo están logrando y están desesperadas ojo que no se han rendido una y otra vez insisten con lograr est hacer estallar una tercera guerra mundial tercera guerra mundial que puede que por supuesto va a llegar puede llegar a ser apocalíptica pero que no van a tener éxito porque la luz cada vez con mayor fuerza está vibrando en este mundo, en este planeta y entonces es la que va a prevalecer sin ningún lugar a duda. pero sigamos con las preguntas okay. uh -huh. la número dos dice realmente qué buscaba lograr y crear Hitler, Hitler? y cuál es la parte esotérica, mística detrás de ese evento. Perfecto, algo lo expliqué. Sin embargo, déjame decirte que Hitler buscaba la evolución, el despertar, pero lo malinterpretó. Creyó que solo era físico. ¿sí? Y lo físico responde esencialmente a la transformación del alma. Primero debemos evolucionar internamente, limpiar, sanarnos, engrandecernos a nivel interno. Y luego afecta a nuestro cuerpo físico y nuestras nuestra cadena eh, eh, genética sí, y empezamos a mutar y empezamos a ser realmente superiores pero todo eso comenzó con el anhelo y la aspiración a lo superior pero Hitler, que no estaba del todo muy despierto a estas cosas, no crea que era un genio Si ¿sí? Dietrich sabía un poquito más Eckhart, eh, sin embargo Hitler eh, fue manipulado por él y fue manipulado luego por las entidades eh, del bajo astral, estas a las cuales él sufría y sentía que de alguna manera era poseído por ciertos momentos ¿no? aquí cabe entonces la pregunta 3 porque dice porque eh, por otra parte es verdad que tuvo contacto con seres extraterrestres o etéreos? totalmente, sí, Hitler tuvo contacto, como todas esas sociedades secretas sí, como la Golden Dawn y por supuesto la sociedad Thule que fue la que de una o de otra manera eh, eh, impulsó y apoyó todo el nazismo ¿no? de hecho el símbolo de la sociedad Tule es la suástica, ¿no? eh, la misma que el nazismo después luego utilizó, entonces está impregnado de ocultismo el nazismo y toda la segunda guerra mundial pero claro, infestado y pregonado por entidades del bajo astral, por arcontes que buscaban al, lograr alcanzar un régimen de supremacía para que esta humanidad pudiese detener la evolución del planeta y por supuesto de los seres humanos, para que nunca seamos libres. Mm. ¿Sí? Okay. Sigamos con las preguntas. La número 4 dice que buscaba en Latinoamérica y en la Antártida. Perfecto, Latinoamérica y la Antártida, principalmente Sudamérica, eh, buscaban las entradas a las ciudades intraterrenas. ¿Sí? Eso era lo que buscaban cuando los oficiales de la SS eh, hacían sus viajes, lo hicieron al Tíbet también. Para escaparlo. Eh, no para tener contacto de forma más directa con, con estas ciudades intraterrenas pero de entidades regresivas en la Antártida hay eh, una entrada a esas ciudades, hay varias entradas pero hay una principalmente a una de estas ciudades eh, eh, que le corresponde a eh, estas entidades del bajo astral ¿no? y bueno y en la Argentina también por supuesto lo hay y así, ¿qué más? Por último, ¿por qué se ocultaban todas esas cosas de la historia de antemano? Muchas gracias. Ah, bueno, qué bien. ¿Por qué se ocultan estas cosas? Se ocultan, ni más ni menos, porque si nosotros no conocemos la verdadera historia, de seguro tendemos a repetirla, ¿no es así? Es famoso sí, sí, eso. Es Al conocer qué fue lo que realmente ocurrió, bueno, vamos a despertar más, nos vamos a dar cuenta de más cosas y para aquellos que tienen el poder en este mundo no es recomendable, no es sugerible eh, y no es práctico para sus fines y, y su agenda que las personas comunes y corrientes como nosotros nos demos cuenta de este tipo de cosas pero eh, la responsabilidad principal es nuestra ¿eh? que no investigamos, que no eh, realmente buscamos la verdad a la mayoría de la gente no le interesa estas cosas por eso... Eh, realmente es maravilloso este grupo que se está haciendo de, de suscriptores y de gente que nos sigue porque eso es lo que nosotros estamos pregonando, es eh, transmitir al máximo la verdad o aquella que nosotros hemos comprendido, entendido, de las cuales ustedes pueden disentir ustedes pueden estar no de acuerdo, pero lo importante es que oigan esta verdad que a nosotros nos ha costado mucho trabajo poder eh, comprenderla, entenderla y por supuesto también canalizarla porque la mayoría de esta verdad es canalizar ¿sí? Así es. ¿qué más? bueno, ahora tenemos a Daniel García nos dice, hola Diego increíble video como siempre ojalá puedas <risa> responderme las siguientes preguntas en tu próximo episodio de esta maravillosa serie uh -huh. <risa> número uno ¿por qué se oculta la existencia de vida de otros seres inteligentes a la humanidad? ¿con qué finalidad se hace? ¿cuál es el miedo o el objetivo de esto? bueno, se oculta justamente por esto mismo que dijimos que la verdad nunca debe de ser eh, descubierta por las mayorías eso es lo que buscan aquellos que tienen el poder porque además si empezamos a darnos cuenta de que estamos rodeados eh, de seres inteligentes que habitan en esta dimensión y en otras dimensiones pues entonces claro todo este sistema del cual vivimos se derrumba porque habría una crisis económica habría una crisis social habría una crisis religiosa habría una crisis de todo el sistema todo se viene abajo entonces aquellos que tienen el poder quieren seguir teniendo el control y entonces siguen ocultando y van a eh, esforzarse al máximo para que esto se dilate y se prolongue al máximo sin embargo no pueden evitar que cada vez más la verdad empiece a aflorar, ¿no? como veníamos diciendo ¿qué más? ¿por qué estos mismos seres se ocultan también, o más bien ¿por qué no interactúan y conviven directa y oficialmente con nosotros con toda la humanidad? perfecto tenemos los seres regresivos ¿por qué no se presentan? es lógico es obvio ellos tienen el poder desde hace unos 6.000 7.000 años en este mundo y a ellos les ha servido mucho más Pasar desapercibidos, no ser conocidos y regir este mundo en las sombras. Entonces ellos no se van a presentar, ni se van a dar a conocer. Y tenemos los seres progresivos. ¿sí? ¿Por qué no se dan a conocer? Porque respetan el libre albedrío. Y los seres humanos, la mayoría de nosotros, la fuerza eh, energética de este planeta, la rige aquellos que quieren que nada cambie que quieren que todo se mantenga en esa búsqueda eh, eh, ignorante y torpe de una falsa seguridad quieren que la economía esté lo más quieta posible quieren que los sistemas políticos no caigan y, y siga este, esta competitividad este capitalismo estas religiones no quieren que cambie este mundo las mayorías entonces los seres progresivos respetan eso sin embargo cada vez somos más los que buscamos, aspiramos, queremos y anhelamos el cambio Principalmente los jóvenes, ¿no? Como nosotros, Como nosotros. claro. Sí. ¿Qué más con eso? Okay. Fuera, fuera de lo sensorial sí. Dejarse el pelo largo Influye en lo etérico, o sea en lo espiritual De ser así, ¿de qué forma lo hace? bueno, se ha dicho mucho que si uno se deja el pelo largo entonces puede captar y, y despertar la, la, la telepatía, la, la percepción y no es así <risa> más allá de si tenemos el pelo largo o el pelo corto aquí lo que importa es el desarrollo energético que nosotros tenemos en esta zona superior etéricamente podemos ver ¿sí? una melena como si fuera una gran cabellera que nos está señalando que esta persona tiene poderes psíquicos ¿Sí? y a eso le decimos pelo largo ¿Eh? así los antiguos se referían a eso pero no tiene que ver con el pelo físico sin embargo, aquellos que quieran dejárselo porque sientan que de repente despierta eh, hace que despierten más su espiritualidad maravilloso, genial, no tiene nada de malo pero nunca se trata del cuerpo físico, ¿sí? se trata esencialmente de la parte energética y puedes tener el pelo largo o puedes tener el pelo corto, de hecho aquellos que han tenido mayores conexiones con con los con las otras dimensiones generalmente son eh, sacerdotes o son seres que, que, que se dedican a lo espiritual de lleno, ¿no? Y que por supuesto tienen el hábito de raparse el pelo, como una señal de, de yo renuncio a las cosas al, materiales, al, al, es, un símbolo, sí, es un símbolo. Claro, el pelo largo simboliza esencialmente, no es que tenga que ser así. No, Ricky. Ah, no, no te estoy, él se ríe y critica ya, ¿no? Porque tiene pelo largo. ¿verdad? Pero el pelo largo simboliza... Llevamos una vida desordenada, llevamos una vida eh, dirigida hacia las cosas del mundo, ¿no? De, de desenfreno, de, de, de salvajismo, eso es lo que simboliza. ¿Mm? Por eso a las chicas les gusta el pelo largo, a los hombres. <risa> y el pelo corto significa entonces abnegación, disciplina ¿eh? y, y dirección únicamente a lo espiritual. Pero bueno, podemos tener pelo corto y ser verdaderos. Eh, patanes, ¿no? no tiene nada que ver eso ¿Mm? bueno, yo creo que está no. respondida la pregunta, no, perfecto. ¿qué más? siguiente pregunta ¿son los gatos producto natural de la evolución o son una creación o sea, mutación de un ser de un ser inteligente ¿cuál es el misticismo en torno a ellos? es decir ¿ponen alguna habilidad etérica? ¿cuál o cuáles? hay una raza importantísima de seres sumamente evolucionados que tienen características felinas ellos han participado mucho en la evolución estos, esta raza felina eh, han trabajado mucho también en el ser humano y por supuesto han dejado su huella han dejado su, su, su aportación visible en los felinos que tenemos en este mundo pero principalmente en el felino doméstico. En el gatito, ¿no? Que tanto queremos, que tanto amamos. Tienen ellos un desarrollo energético muy especial, que ningún animal lo tiene. Ellos están muy en contacto con la cuarta dimensión. Y ellos, de una o de otra manera, también se han vuelto como eh, observadores de la evolución humana. ¿Sí? ¿Son como un enlace de dimensiones? Sí, son como un dron, por así decirlo, un dron biológico, ¿sí? Porque estos seres, de alguna manera, recaudan mayor información a través, no es que el felino sea consciente, el gatito no es consciente de que estoy, mira, aquí lo estoy espiando, ¿sí? Lo estoy espiando y ahora le mando a mi jefe todo lo que está haciendo, no, no, no, ellos están hechos para eso, se les ha agregado esa parte y además, además, no, so, no es para espiarnos, es para evaluar, la condición del ser humano en término individual y en término general pero también son enormes protectores grandes guardianes de las entidades del bajo astral ahora, ¿por qué el gato negro también es simbolismo o, o es eh, representativo de las fuerzas oscuras? porque el gato negro, que no tiene por qué ser negro también, es un gato que de alguna manera fue inoculado, fue eh, contaminado por la fuerza energética de un mago negro para utilizarlo él ¿Eh? entonces realmente hay gatos que han sido trabajados para que entren entidades ¿no? y ya no sirven al propósito tan positivo para los cuales fueron creados ¿sí? de protegernos y de y de por supuesto eh, llevar información a esta raza tan maravillosa pero me imagino que esos gatos no andan sueltos no no, esos gatos eh, generalmente están cerca de aquella persona que trabajó con ellos, llamados brujas o magos negros, ¿no? Eso es real. Y no solamente el gato, otros animales también, ¿eh? Pueden ser utilizados para, para albergar ciertos espíritus oscuros, negativos, nefastos, ¿sí? Okay. Bueno, eso existe, okay. es así. Por último, ¿Qué suelo tener sueños lúcidos con frecuencias. ¿Qué...? ¿Qué consecuencia...? Ajá, ¿Qué? ahí está. ¿Qué cosa me recomiendas hacer en el próximo...? ¿En el ¿Puedo? próximo sueño lúcido? Sí. ¿Puedo contactar con seres elevados? ¿Cómo? Bueno, si tienes sueños lúcidos, eso es algo extraordinario. Uh -huh. Y más si los tenemos de forma repetitiva, eso no es común, eso es excepcional. ¿Cómo se llama esta persona? Él es Daniel García. Daniel García, si, las, si, si los tienes, por favor, aspira a encontrar, a alcanzar maestros de luz trascendidos que puedan llegar a, a orientarte y a guiarte en esta capacidad que ya has adquirido, porque eso no es muy simple lograr, lograr. Y si se logra, es sumamente importante. Volvernos conscientes del sueño hace que nosotros tengamos el poder de poder forjar esta realidad en estado de vigilia como nosotros querramos entonces utilizarlo en dirección hacia las cosas sabias, elevadas, trascendentales siguiendo las instrucciones de un gran maestro que se encuentra en esferas elevadas, elevadas y no va a ser difícil encontrar las esferas elevadas porque uno simplemente se pone al servicio de la luz y es lo que él tiene que hacer. Estoy aquí en un sueño. Lucio, ¿saben qué? Me pongo el servicio de la luz, maestro. Acudan a mí, ayúdanme. Estoy para servir. No estoy para ejercer mi voluntad, mi deseo, ¿sí? mi fantasía, mi ilusión. No, estoy para servir a la luz. Y eso es lo que tendría que hacer. Y entonces los maestros se le van a presentar y, bueno, y ahí recibirá instrucciones y hará lo que corresponde y lo mejor dentro de sus posibilidades. ¿Eh? Muy bien, ¿qué más? Bueno, ahora pasamos con Silvia R. Uh -huh. Dice, hola Diego, tengo una duda que puede ser un tanto controversial. Silvia R.C. Uh -huh. Ok. okay. Sí. Eh, número uno, ¿es, ¿es la homosexualidad algo natural en los seres humanos? ¿Y qué influencia tiene esto en los procesos espirituales? Muy bien. ¿Es natural? Sí, es completamente natural. La homosexualidad no solo en el ser humano, sino también en algunas especies animales. Pero a ver, eh, ¿es realmente beneficioso para la espiritualidad, la homosexualidad? No tiene que ver con el sexo, tiene que ver con aquello que te moviliza a relacionarte con la persona. Puede ser heterosexual o puede ser homosexual y yo me relaciono, me vinculo y, y deseo a esa persona por su carne, por su cuerpo, por su físico... Entonces eso no te va a ayudar a nivel espiritual Para nada Seas hétero, seas homosexual, seas bisexual O seas travesti, o sea los que sea En cambio Si lo que te moviliza a tener una relación Es el amor Si la otra persona es hombre O mujer O, o lo que sea ¿sí? Porque ahora hay una variedad infinita Yo hasta desconozco todo lo que hay eh, Pues entonces Eso es sagrado ¿sí? Lo que ocurre y aquí, para todas eh, las personas con orientación sexual que nos ven es que muchas veces, para el homosexual es difícil conectarse con lo espiritual, y yo esto lo he visto a lo largo de mis más de 20 años trabajando espiritualmente porque han hecho de su homosexualidad una bandera un orgullo un, el propósito de su existencia y de su vida Manifestar y pregonar que son homosexuales y demostrarlos Y demostrarlo O sea, <risa> es eso muy pequeño, es muy bajo O sea, todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos Pero si eres homosexual o no lo eres, ¿qué importa eso? que lo importante es el amor y no hay que hacer alarde ni escándalo de eso ¿Sí? Entonces, seamos lo que seamos, lo importante es lo esencial, lo importante es lo que no es visible a los ojos ¿sí? El amor. es el amor, por supuesto y, y si me moviliza eso pues vive tu vida con libertad y de seguro eso te va a hacer avanzar y crecer espiritualmente ¿sí? ¿quedó explicada? Muy la, ¿la pregunta? Sí. espero que sí bueno, ¿qué más? Y por otro lado, ¿por qué el oro tenía tanta importancia en las antiguas culturas? ¿cuáles son sus propiedades? ¿y qué tan cierto es que ¿Comerlo es bueno? Te agradezco mucho y responder mis dudas. Gracias. Mm, qué rico! Una barrita de oro. <risa> Yo si, me, si la tengo no me la como, la barrita no creo. <risa> bueno, el oro, el oro es luz materializada. ¿Sí? Ese metal tan preciado, tan maravilloso, es la luz cristalizada, es la luz materializada. Entonces, por eso ha tenido tanto valor, porque representa la espiritualidad en términos materiales. El verdadero poder en términos elevados. Pero lo representa, no lo es. Sin embargo, sin embargo ese oro que nosotros podemos adquirir o tener bueno, en algún anillo, en alguna cadena, es, es un oro que, por supuesto, por... Ese proceso de materializarse, de cristalizarse, de volverse metal, eh, ha producido un proceso de degradación. ¿Sí? Entonces, eh, se dice que eh, el oro tiene dos átomos, está conformado de dos átomos. O sea, al caer a la dualidad se hizo dos átomos. Y, y es, ese oro, para ingerirlo, no es bueno, no es bueno, es inclusive hasta venenoso. Sin embargo, en microdosis, por ahí, algunos dicen que sí, es muy bueno, puede ayudar a algunas cosas. Yo no lo comería, ni lo tragaría, ni nada. ¿Eh? Ya, si lo hacen, bueno, es porque tienen mucho dinero, primero y principal, y es porque están arriesgando su salud. Sin embargo, hay un oro que se puede llegar a hacer, y es un oro monoatómico. O sea, hay una ciencia, y esa es la alquimia, que puede hacer que el oro normal, común, pueda llevarse a ese estado monoatómico y si lo logramos a eso si se alcanza ese propósito como los antiguos lo lograron porque hay, este oro monoatómico existe se han encontrado vestigios en diferentes lugares lo que pasa es que no sabemos cómo lo hicieron y hoy en día con la ciencia que tenemos no lo podemos llegar a hacer todavía ¿sí? no se crean ustedes que el que venden en, en internet oro monoatómico en, en, en, las venden en cápsulas y las en botellas, es real eh. como en el Mercado Libre ahí vi que, que venden oro monoatómico no, por favor, eso no es real ojalá, ojalá se llegase a vender así si ese oro monoatómico pudiese llegar a ser realizado los seres humanos podríamos alcanzar edades eh, tremendas de una longevidad enorme de cientos y cientos y hasta miles de años y una salud perfecta y una juventud maravillosa ese oro monoatómico es un polvo blanco los alquimistas le llamaban polvo de proyección ¿Sí? pero ese es el oro interesante sin embargo debe de recibir un proceso de transmutación de elevación de tener dos átomos o, o dos moléculas dos átomos poder llevarlo a un átomo, ¿sí? ¿Como nosotros? Exacto, de la dualidad a la unidad. ¿Mm? Sin embargo, claro, es muy superior no andar concentrando nuestra atención en el oro, sino andar aten eh, concentrando nuestra atención en nosotros mismos. Eso es mucho mejor, eso es mucho más elevado. De hecho, hay muchas entidades, eh, hay muchos seres regresivos que ya tienen en su poder el oro monoatómico y ellos prolongan su vida durante miles y miles de años porque consumen el oro monoatómico ahora por eso también en alguna época y en algunos momentos de la historia aún hasta el día de hoy les sigue interesando el oro ellos recogen el oro, ya tienen el proceso para poder transmutarlo y lo utilizan como esa medicina universal que ellos les prolonga la vida más no le da la inmortalidad, ¿eh? la prolonga tremendamente ¿Leí en algún lugar que el planeta Tierra era el único que tenía oro? No, no para nada. No, no hay muchos planetas que tienen oro y mucho más que, que este planeta, pero, pero sí aquí hay importantes yacimientos de oro, eh, tal vez en el sistema solar sí, sea el único, eso sí. Eh, y bueno, generalmente es utilizado por estas entidades pero a nosotros nos debe interesar no la búsqueda del oro y no del oro monoatómico sino la búsqueda de la piedra filosofal que es la verdadera piedra o la verdadera, el verdadero oro que a nosotros nos puede llegar a llevar hasta la trascendencia o ese estado de conciencia superior o la iluminación como también le hemos llamado eso es muy superior a ir ingiriendo oro monoatómico ¿sí? bueno, muy bien ¿Qué más? Por último tenemos la... Oración. Por último, la última pregunta, sí. La oración a la sabiduría. ¡Ah! La oración a la sabiduría. Yo la, la puse aquí porque quiero leérselo a todos y, y me pareció maravilloso que, que ustedes la tuvieran ahí eh, presente y les vamos a pedir a Ricardo que la ponga también debajo para que la puedan copiar y la puedan repetir de manera diaria. Es una oración canalizada. Y dice así... Que la inteligencia divina se manifieste en nosotros y en todos los aspectos de la realidad. Y así se vea plasmada como la gran sabiduría que nos eleva al entendimiento de que somos seres dotados inherentemente y por derecho divino de esa fuerza inexpugnable e imperecedera que todo lo contiene dentro y fuera de nuestro ser. ¿Mm? Esa sabiduría es el verdadero oro que tenemos que buscar y hallar lean esta oración y yo creo que después de cada programa vamos a dejar una oración sí. ¿eh? como regalo a todos los que nos siguen muy tenganla bien. presente y bueno, yo creo que aquí nos despedimos, Itlali okay. gracias por apoyarme no, en esto no, al contrario, gracias por darme la oportunidad muy bien, y a ustedes muchas gracias por seguirnos hasta aquí y nos vemos en el próximo programa chau, chau, chau